আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি ইংলিশ স্কুল লাইভে আমি আজ আমরা শিখবো পর্যায় সারণী নিয়ে তো পর্যায় আমরা অনেকেই মৌলগুলোর নামগুলো মনে রাখতে পারে না তো মৌলগুলোর নামগুলো মনে রাখার জন্য আমরা কিছু ছন্দ রেখেছি যেমন গ্রুপ নাম্বার 1 এ হালিনাকে Lidia Lidia Nadia, Sudiam Habekaron Hotel, Anna Sudiam, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, India, Bite hobe, bite gisuni, bobis, sajabe sajabe ja, hobe ja, ja, ja, Hobe. ja, ja, por supuesto, grupo número 2 es el Biryani, y cabab, suya Biryani, de आर बाटी शोडिये हवे होछे हो दो स्कुम सियां आर बाटी तेर हवे होछे हो दो ब्रेडियां अब उहां खोदिये हवे Econamra, gruplembar, terror, molo, gulo, monera cargando, se ha hecho, borodia bajado, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se इंडिया दिया हो बे इंडिया। एवं थाके दिया हो बे वसुले थाई दिया। अकोन ग्रुप नंबर चौदह टा शीघ्र। इटा जो नेट छंदो हुए छे वो लो कार्बन सील लाल कार्बन दिया हो बे कार्बन। दिया हो बे Jardín, jardín, jardín, jardín. Jardín, jardín, কিন Jardín, হবে jardín. Jardín, jardín, হবে Jardín, jardín. Jardín, jardín. Jardín, jardín. Jardín. Jardín. Jardín. Jardín. Jardín. Jardín. Jardín. Jardín. রাදිය dólares আদি হবে phosphorus. আদি হবে আর্সেনিক আবার এ আদি হবে অ্যান্টিমনি এবং आखोन चुलो नामबर गुल पेर मुलू गुलू मने राखार जुन्नों होचे होलो चौन्दो होचे O सासीते पोलुनिया O दिये हबे अक्सीजेन सा दिये हबे सालफार C दिये हबे de Tenería. Eso es polonia